La siguiente herramienta que vamos a ver es la concentración consciente. ¿Quién no ha tenido la experiencia de sentirse desbordado, bloqueado, ante un complejo problema? Llegado un momento de máxima tensión e irritación, decidir, abandonar, irse a dormir por el cansancio, o bien salir a dar un paseo para desconectar o enfrascarnos en una actividad que nos apasiona, para olvidar justo en esos momentos de desconexión, cuando se tiene la cabeza en otro sitio... ¡Eureka! Sola, sin esfuerzo, llega a nuestra mente la solución exitosa al problema que nos parecía inabordable antes. A este proceso se le conoce como instantes de concentración consciente o destello de conciencia. Refleja el momento de la iluminación en la resolución de problemas. Durante estos instantes de concentración consciente se crea una compleja serie de conexiones cerebrales nuevas que potencialmente pueden incrementar nuestros recursos mentales y superar la resistencia del cerebro al cambio. A la hora de definir esta herramienta interna también nos encontramos varias definiciones. Proponemos para, en este estudio, en este curso, dos que desde nuestro punto de vista son complementarias. La de Davison, de 1995, que la define así. Los destellos de conciencia o instantes de concentración consciente como un salto inconsciente del pensamiento normal que súbitamente trae la solución a un problema. Y la de Bainsberg de 1992, que la define como un proceso del resultado de una experiencia subjetiva caótica al resolver un problema a través de un repentino descubrimiento, sin haber tenido premoniciones de la solución. La diferencia entre estos dos autores es definir si el proceso cognitivo interno de concentración consciente se produce de una manera repentina o gradualmente. Para que cualquier persona pueda experimentar momentos de concentración consciente se necesitan realizar tres pasos. 1. Codificación selectiva, en donde la persona primeramente focaliza la atención en la información relevante del problema, rechazando la irrelevante. 2. Comparación selectiva, en esta fase la persona relaciona la nueva información con la vieja almacenada en la memoria a largo plazo. Y tres, la combinación selectiva. Finalmente, la persona combina los dos tipos de información, la antigua y la nueva. Los integra a la vez que se produce como resultado una nueva información original y relevante. La solución original, el instante de concentración consciente, se produce entonces cuando la persona, ante un problema, lo resuelve exitosamente utilizando procesos no rutinarios sino extraordinarios. Para que la resolución del problema se lleve a la acción, este proceso debe realizarse a dos niveles, tanto a nivel cognitivo, comprensión cognitiva, como al emocional, conciencia emocional. Un destello de conciencia cognitiva proporciona únicamente una explicación intelectual a un problema y, por lo general, no permite facilitar el cambio conductual. Para que se produzca, es necesario que el destello de conciencia conecte afecto e intelecto y conlleve a una implicación personal y una clara conciencia, comprensión y sentimiento en lo más profundo de la persona. Esta herramienta interna es muy útil para el BCO en el ámbito en el que se mueve, porque le permite enfrentarse a los problemas caóticos sin solución. Un entrenamiento en instantes de concentración consciente le va a permitir que en su cerebro se creen una serie compleja de conexiones nuevas que potencialmente van a incrementar sus recursos mentales y le permiten superar la resistencia que tiene el cerebro al cambio y abrirse a nuevas experiencias que le traerán nuevas soluciones exitosas, abandonando las antiguas fracasadas. Un entrenamiento en esta herramienta va a permitir al BCO facilitar a los colaboradores la comprensión de instrucciones complejas de trabajo y en su relación con los clientes, por ejemplo, le ayudará a comprender una for de una forma creativa o en una reunión le va a permitir exponer nuevas ideas. Otra aplicación, entre otras muchas, de esta herramienta sería que en una reunión donde se presenta un producto nuevo o una junta de accionistas es mucho más fácil y se predispone a aceptar una nueva idea. Si queréis profundizar más en esta herramienta en su funcionamiento en el ámbito laboral aconsejamos leer el pdf donde se profundiza que se acompaña en esta unidad.